atendiendo a la petición de un gran amigo en esta lección te enseñaré a hacer este tipo de isotipos bienvenidos para realizar este tipo de ejercicios te recomiendo un tipo de letra grueso y grande en este caso yo estoy trabajando con una american typewriter bolt a 700 puntos la seleccionas te vas al menú texto y vas a poner crear contornos en el panel de muestras ya tengo yo un degradado creado por lo cual lo voy a agregar sobre la letra ahora me dirigiré a seleccionar la herramienta del elipse tomando en cuenta que no debe tener color de relleno sino color de trazo y con clic y arrastrar presionando la tecla de shift voy a hacer una elipse bastante grande entonces la idea es eh, poder cortar en la parte superior y empezar a colocar esos degradados ahora con la herramienta de selección activa con alt para duplicar y shift para moverla en línea recta mira la voy a dejar más o menos a la altura de la mitad de la letra ahora otra vez con alt para duplicar y shift hacia abajo para tener como referencia el último segmento que voy a cortar ahora viene la parte chévere porque vas a hacer esto mira con clic y arrastrar vas a seleccionar todos los objetos te vas a ir al menú ventana y vas a elegir la opción que dice Pathfinder en inglés o busca trazos en español una vez que se abre la ventana vas a dar un clic aquí donde dice dividir automáticamente estos objetos se van a agrupar así que te vas al menú objeto y vas a poner desagrupar una vez desagrupados mira vas a hacer esto clic y arrastrar para seleccionar los elementos que no necesitas y los vas a borrar simplemente así clic y arrastrar y los voy a borrar de aquí vamos a ver si es que algo me quedó acá arriba efectivamente aquí me quedó y aquí viene la parte chévere porque mira ya tienes los segmentos cortados los vas a seleccionar con clic shift clic te vas al menú objeto y los vas a agrupar con control G si presionas la tecla G en el teclado puedes cambiar el degradado de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba ya depende mucho lo que quieras hacer yo lo voy a dejar así de abajo hacia arriba ¿no? ahora vamos a elegir con la herramienta de selección la segunda sección que está ahí asimismo daremos un clic aquí para seleccionar este degradado la tecla g clicar ya la hacia abajo o hacia arriba igual la tecla B en el teclado elegimos otra vez este degradado y lo vamos a regar sobre nuestra letra y en la parte inferior vamos a hacer exactamente lo mismo tecla g ya tenemos prácticamente esta parte seleccionada. Voy a seleccionar todo esto con clic y arrastrar. Voy a llevarme un poquitito hacia la izquierda. Y lo voy a duplicar otra vez. En esta nueva duplicada que estamos haciendo de este objeto, aquí vamos a crear los destellos. Porque este ejercicio también tiene destellos. Así que seleccionaremos la herramienta de la elipse. Sin color de relleno, solamente de trazo. Voy a crear otra vez con Shift, clic y arrastrar. Lo voy a hacer bastante grande bastante grande, entonces la idea es que me pueda generar eh, esos destellos entonces ya estamos ahí, vas a hacer esto, con Alt vas a duplicar, porque este círculo lo voy a necesitar siempre con Alt para duplicar el Shift para que se vaya en línea recta seleccionamos con clic y arrastrar tanto el círculo como el primer segmento en el menú vas a elegir la herramienta del constructor de formas o vas a presionar Shift M esta herramienta se a partir de la versión CS5 una vez que la tienes ahí elegida, vas a presionar la tecla de Alt, clic y arrastrar y vas a borrar los segmentos que no necesitas, ok, una vez que estás ahí, la tecla B en el teclado, el panel de muestras, que está aquí, ya he creado yo un degradado de blanco a transparente, lo voy a colocar sobre la letra, eh, ahora a partir de ahora vas a hacer exactamente lo mismo, voy a presionar la tecla de Alt, voy a duplicar esta parte, voy a seleccionar Shift M, y como yo suelo decir, viva la fiesta, ¿no? Tecla B, panel de muestras, degradado transparente, barra espaciadora, y lo colocamos sobre la letra. Ah, perfecto, muy bien, ahora sí, otra vez Alt, duplicamos, solamente voy a tomar como referencia la parte de arriba, clic y arrastrar, Shift M, Alt, clic y arrastrar. Muy bien, esta parte que está aquí, Igual, degradado transparente, la voy a colocar sobre. Esto me refería con la parte superior, ¿no? Esto que está aquí no lo necesitas, ya sabes, clic y arrastrar para seleccionar y decirle muchísimas gracias. Ahora tomo como referencia el último círculo, lo coloco aquí, clic y arrastrar, Shift M, la verdad es que no es nada complicado esto que está aquí, ¿no? Vas borrando, otra vez, clic acá y lo vas a reposicionar sobre esta parte que está aquí. A partir de ahora ya depende mucho cómo quieras jugar esos destellos yo simplemente los voy a seleccionar otra vez con shift clic eh, control g comando g una mac la tecla g en el teclado para cambiar para cambiar mira eh, ese halo o ese destello ¿no? la tecla b la tecla g clic y arrastrar de arriba hacia abajo la tecla b en el teclado clic shift clic control g la tecla g y clic y arrastrar hacia abajo. Si estoy yendo un poquitito rápido, no te preocupes, puedes pasar el video. Yo por cuestiones de tiempo lo estoy haciendo un poquitito rápido, ¿no? Selecciono la tecla G. Y ahora, mira. Ya tienes ese destello. Ya tiene cuerpo. Esto realmente me encanta muchísimo. Lo voy a duplicar. Simplemente voy a hacer esto. Eh, clic y arrastrar. Ahora Alt y Shift. Ya para terminar esta parte. Yo necesito solamente quedarme con una parte del. del, del de este segmento, así que lo que está acá abajo no lo necesito, clic y arrastrar para borrar y ahora vamos a borrar esta parte que está aquí, ahora si gustas aquí puedes tranquilamente cambiar de color, eh, toma en cuenta que no necesitas el color de relleno, vamos a presionar la tecla C en el teclado para cortar este segmento que está aquí, un clic aquí, otro clic aquí, un clic aquí y otro clic aquí, lo que no necesitas simplemente con la flecha negrita, clic y arrastrar y le vas diciendo muchísimas gracias. Seleccionamos estos objetos con clic y arrastrar Y en el panel de trazo vamos a poner unos 3 o 4 puntos realmente que te queden muy bien En el panel de muestras elegirás el degradado que ya tuvimos hace un rato El que va de blanco a transparente No te olvides de poner Ctrl G para agrupar Y lo vas a colocar aquí encima Te recomiendo muchísimo experimentar con otros tipos de letras, con otros degradados, con otros destellos Déjanos tu comentario, suscríbete a mi canal y nos vemos en la siguiente lección.